Vamos a pelarla, vamos a lavarla, secarla y vamos a cortarla, como estáis viendo ahora mismo en el vídeo, en rodajitas. La chistorra vamos a pinchar un poco para que entre bien todos los sabores. Luego lo que tenemos que hacer es poner en nuestra olla de cocción lenta la cebolla y como ya sabéis la hemos pelado, lavado y cortado en rodajitas o en láminas. Luego vamos a poner pimienta negra molida, como siempre os digo, si es recién molida muchísimo mejor, le vamos a poner un poquito de sal y vamos a mezclar bien la cebolla. Encima de la cebolla vamos a colocar la chistorra bien colocadita y vamos a ponerle por encima un buen chorreón de aceite de oliva y listo ya lo tenemos todo preparado ya lo único que queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y tres horas y media después tenemos el resultado aquí tenéis como veis una deliciosa chistorra con su cebollita bien blandita bien jugosa y que tiene un sabor increíble esto podéis acompañarlo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 de información.